¿Qué tal? Hello, hi, buenos salido. Sayonara. Este es un nuevo video para el canal. Espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Hoy en Ciencia Muel número 8 hablaremos sobre la experimentación con animales en los laboratorios y la gran tendencia que se ha vuelto un video, un video llamado... Safe Radolf. Tenemos que tener en cuenta que el champú, cosméticos, ropa, entre otras cosas que nosotros usamos cotidianamente, eh, son testeados en animales y en muchos casos los pueden dejar heridos estos experimentos o los pueden matar. Lo malo de esto es que los separan de las selvas, los bosques, en los lugares en donde viven, solo para Poder experimentar con ellos y saber cómo hacer productos que nosotros usamos normalmente más seguros También tenemos algunos químicos que no solo son perjudiciales para los animales sino que para nosotros Y lo peor de todo es que siguen en venta Tenemos por común por ejemplo el benceno, que es un químico que se utiliza para las pinturas Y el arsénico un químico que se usa para la madera otro punto para tener en cuenta es que muchas veces el testeo en animal en los animales son innecesarios ya que a veces pueden retardar el desarrollo de cosméticos más seguros y medicinas más seguras tenemos un ejemplo de una terapia que están desarrollando y testeando en animales con el fin de tener una mejor vista sin la necesidad de usar de ojos pero este resultado salió muy. De muy buena manera en los animales Con los que experimentaron Y con los humanos Dejaron ciegos a los primeros pacientes en, Y esto se debe a las diferencias Fisiológicas en te, en que hay En los diferentes animales como en los humanos Otro punto también son Pruebas cardíacas eh, falsas en donde hacen un registro de cómo se ve la sangre en los animales comparado con los, los humanos. Y termina siendo falso porque su registro es diferente en cada tipo de sangre entre los animales y, y los humanos en general. En su Entonces en su diferencia hay mucha. Allí hay otros antecedentes y muchos más de los que estoy mencionando que han, que han sido excelentemente usados en animales y han perjudicado mucho a los humanos. Pero todo esto se ha dado desde hace mucho tiempo y aún hay marcas que aún lo hacen. Por eso hay una página web que muestra qué marcas hacen experimentos en animales y qué marcas no. Aquí les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes mismos los puedan ver e identifiquen los que ustedes consideran que podrían usar que sean cruelty free. Lo que quiere decir libre de Red Animal. Y se preguntarán quién hace esta página web. Es una organización llamada PETA. Es una organización que trata de evitar el entretenimiento con animales, los experimentos con animales. Quiere que convivamos de manera ética los demás animales con los seres humanos. Ahora sí vamos con lo con que se da todo esto. Recientemente se habló sobre un video sobre el Save Ralph, el cual ha sido en tendencias en todas partes. Se trata sobre un conejito llamado Ralph, que habla sobre todo el trabajo que... Que, y dice que es un conejo de testeo Dice que toda, que toda su familia ha sido conejos de testeo Y que mueren Y dice que él también va a tener el mismo destino Cuando ya lo llevan a los laboratorios Los, los demás conejos son más realistas Y dicen que quieren salir de allí Pero Ralph él lo, lo quiere interpretar de una manera diferente Él, tiene, él está ciego de un ojo pero, con, pero le echaron unas gotas, eh, experimentándolo, y lo dejaron ciego del otro ojo. Eh, cuando se estaba cepillando los dientes, mientras se cepillaba los dientes, nos contaba que tenía unas quemaduras químicas en la espalda de, que le dolían en pocas veces. Decía irónicamente eso, ya que dijo que solo le dolía cuando respiraba o cuando se movía. Este mini documental refleja cómo le estamos haciendo un gran daño a los animales. Y la, y, y la crueldad que le estamos haciendo al sacarlos de su hábitat solo para experimentar con ellos. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Tenemos que seguir haciendo campañas, haciendo pública la realidad de cómo le estamos haciendo daño a los animales, eh, apoyando a los diferentes foros que tratan de evitar la crueldad animal en las industrias, eh, donándoles y especialmente utilizando productos que no sean experimentados en animales y sean cruelty free. O sea, como ya les dije antes, libres de crueldad animal. Tenemos que hacer todas estas soluciones para poder crear un mundo mejor, crear un mundo más empático con los animales y cuidarnos entre todos. Y si tú eres estudiante, te invito a que te suscribas a todos los foros que, que tengan como objetivo evitar estas prácticas de crueldad animal y así poder intentar salvar el medio ambiente. Y si tú eres adulto, te invito a que también te suscribas a todos los foros de Internet confiables en los que puedas participar. Y así aportamos entre todos un mundo libre de crueldad y más amigable con los animales, especialmente también con el medio ambiente. Ahora sí, espero te haya gustado este video y te invito a que te suscribas al canal, le des un buen like a este video y también comparte este canal con todos tus amiguitos. Pero si estás fuera de alón solo suscríbete. Y no olvides seguirme en Instagram como soundcool0709, en TikTok igual. Y aquí les dejo el link en la descripción igual que mi server de Discord para que se unan. Y espero que con este video hayan aprendido... Más sobre la crueldad animal y cómo podremos detenerla Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos